Quiero saludar a Ronald Crespo, que es el presidente del Club Strongest. Ronald, qué gusto tenerte acá con nosotros, un placer, bienvenido. ¿Qué tal, gringo? Mira, hoy día, gracias a ti, conozco este medio, un medio que me ha atacado durante un año y medio, uh -huh. sin piedad, sin medida, pero bueno, hoy día creo que estamos en un programa serio, un programa de altura, donde se puede conversar de, la, de lo que está en la actualidad de Strongista, Estamos en un proceso electoral. Uh -huh. Es un proceso que se ha ido manejando y se ha ido pidiendo hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás. Se hablaba mucho de la ilegalidad. Y quiero aclarar a través de, de tu programa que no existe ilegalidad. Me han atacado como ilegal el ilegal. Y le explico por qué. Tienes el estatuto. Eh, per, per, el estatuto per, per, dice. Permíteme Ronald, te explico quiero, un poquito. Quiero, quiero presentarlo al doctor Daniel Carrasco que está acompañando Terrazas, justamente a Ronald Terrazas. esta mañana Daniel Terrazas, Terrazas, Terrazas, sí. Terrazas, mil disculpas Daniel bienvenido, un gusto, un placer gringo, muy buenos días eh, a través tuyo un cordial saludo a toda tu teleaudiencia perfecto, eh, entonces ahora sí vamos con la, con la bueno, explicación bueno te explico, los estatutos del Club de Stronger se aprueban el 2017 cuando era la gestión de don de César Salinas ¿Ya? En el estatuto dice, por esta única vez, se llevarán a efecto las elecciones en noviembre del 2021. Eso dice el estatuto aprobado el 2017. El señor César Salinas gana las elecciones en la Federación Boliv y asume la Federación Boliviana de Fútbol. En consecuencia, asume el Club de Stronger Henry Salinas como presidente. Se queda un año de presidente y renuncia a la presidencia. Se convoca elecciones. En las elecciones no se presenta nadie. Se convoca una asamblea. Y la señora Inés Quispe es proclamada presidente en esa asamblea. Pero no es una, un, una presidencia por el saldo porque no ha habido prelación, sino ha sido por un nuevo periodo. Ese nuevo periodo culmina el 2023. Entonces. Estas elecciones se están adelantando y no, no puede haber ilegalidad. Lo correcto era seguir en el mandato hasta el 2023. Y estamos celebrando las elecciones el día sábado, después de, de muchos problemas, eh, solicitudes desde el año pasado, que, que, bueno, que el comité electoral el comité electoral se, le, se, le, se le brinda una autorización escrita de una asamblea para que ellos sean los que lleven adelante y reconocemos los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol. No se tiene el acta. Este es el acta donde se le da los, el poder al comité electoral y donde hoy día los que dicen que desconocen firman el documento autorizando. Está autorizada. ¿Quiénes firman? Aquí te voy a poner. Jorge Pacheco, lo que estoy resaltando, Luis Monroy, Miguel Palma Suárez, el que es, es, es eh, secretario general, Pablo Lozadip, que es de la comisión, eh, Hugo Ramírez Pareja, que también es de la comisión, Alejandro Nicolás Sánchez, de la comisión, Freddy Telles, y así... Firman. ¿Qué firman? ¿Qué es este documento? La autorización sí. para que el comité electoral no. lleve, de la Federación Boliviana de Fútbol lleve adelante el proceso electoral. Ajá. Está firmado está ahí, obligado, ahí. y está enviado al comité electoral. Donde en una, no sé, una reunión que realizan con el nombre de Asamblea quieren desconocer algo que lo, ellos han firmado como una autorización. <coughs> ...es decir, para terminar de entender... ...las elecciones que se realizan este próximo sábado... ...en el Club Strongest... ...están avaladas por este documento... Es. ...totalmente avaladas... ...bien... ...confirmadas las elecciones el, el, el próximo sábado... Um, ...hasta este momento no hay nada que, que diga lo contrario... ...hay Creo dos candidatos... ...hay dos candidatos, el señor Montes y mi persona... ...todavía yo no he tenido tiempo de hacer proselitismo... ...porque en realidad estoy abocado a trabajar en la institución... Tenemos dos partidos importantes este, esta semana. Hemos tenido tantas cosas que hacer y la verdad no me, no me he dedicado ni siquiera a colectar firmas ni, ni, ni apoyos, uh -huh. que creo que es lo, lo que corresponde en un en periodo electoral. ¿no? Antes de entrar a hablar de lleno respecto al tema de las elecciones, cuántos participan, qué tienen que presentar para participar, etc., eh, ¿por qué lo bajan a Kurt Range? ¿Qué, qué ha sucedido? Ya, ¿Cuál, te es, ¿Cuál es eso. La, la explicación? <coughs> Buena pregunta, querido gringo. Nadie, o sea el club de Stronger no lo baja correncia. Reintz tenía un tema, una observación con su con su CDP, que era un requisito ¿Qué de es la el Federación. CDP? el certificado de participación, lo que te da derecho o sea, a utilizar eh, los, los predios del complejo deportivo de Claro, ya, ya se ha cambiado la figura de sociedad. Ya. Hoy día es certificado de participación. Perfecto, ya perfecto. Es entonces es un es un requisito que se pide y para había ser candidato. exactamente una antigüedad que debería tener, ya. Ha habido problemas, se han, se han tratado de corregir, se ha corregido a destiempo, no importa. Lo principal ha sido el tema de una deuda. Una deuda que está registrada en el balance, quiero, quiero ser bien claro, en el balance del 2015, firmado por don César Salinas como presidente del club y la señora Zulema Jordán como contadora. El balance dice, deudas por cobrar, 1.390.000 dos mil bolivianos. Bueno, ese balance ha sido presentado impuestos internos, impuestos nacionales, colegio de contadores y todo pues está sellado. Es un documento totalmente real. Vamos al libro mayor y donde el libro mayor dice cuerta por cobrar al señor Curse de 1.390.000. ¿Por qué concepto ha sido esa deuda? ¿Hay no, constancia? no hay el documento respaldatorio. No tenemos en archivos la documentación que respalde ese balance. No lo han dejado, se ha perdido, no lo sé. No Pero lo la, deuda está, la registrado. deuda está registrada. Entonces, no es algo que, que Ronald Crespo o el que ha firmado el, el, el documento en ese momento, que es el señor Palma, ya se ha inventado. Eso está registrado. Si yo no lo presento, si yo como presidente digo no, ya no tiene deuda, yo peco de un, de un delito que se llama omisión. Y sí me hubiera metido en un problema. Perdón, requisito para participar como candidato a una elección de presidente es no tener deudas con la institución. No tener deudas con la institución. Y aquí estamos hablando de un señor que tendría un millón de bolivianos y un poco más, un millón trescientos sí, mil de deudas. Eso Exacto. lo estaría inhabilitando. Eso, esa es la razón por esa la, esa la que es la el señor razón. queda fuera de esta contienda. Exactamente, esa es la razón. O sea, no hay... Se ha presentado tal vez una, una, una, una apelación... Ya donde sea, o sea, sabemos que las deudas en, en el tema eh, privado tienen una prescripción, pero estas prescri prescripciones no son automáticas, se las tiene que tramitar. No se hizo. No se hizo. Él ha pagado entonces, ha devuelto no, no, el dinero. No, no, no, no. No, no, no. ¿No hay constancia no de eso. No hay constancia de eso, no sabemos eh, por qué en ese momento han hecho figurar esa deuda si de repente correspondía a un adelante Copa Libertad, es que eso se gasta. No sé si se lo he hecho de buena fe, de mala fe, no tengo idea. No estaba en ese momento en el club, pero esa deuda está registrada como una deuda por cobrar. Perfecto. Cerrado el capítulo, Kurt Reinch, la pregunta es, eh, ¿queda Crespo y queda el señor Montes como sí. el segundo candidato a la presidencia. Eh, eh, claro, uno, eh, en este caso, diría Ronald Crespo, corre con el caballo del corregidor, ¿no es cierto? La ventaja de ser presidente, etc. Eh, eso, es, eso es un tema que, bueno, no, no tiene nada que ver porque está dentro de los estatutos y está permitido porque hay seguramente la posibilidad de reelegirse, etc. Pero al margen de eso, digo, ¿cuánta gente va a participar este sábado? ¿Cuántos están habilitados? ¿Hinchas, socios? ¿Qué condición hay que tener para participar en estos comicios? A ver, es como el tema de las elecciones nacionales. Todos los bolivianos tenemos derecho a votar. Para ejercer nuestro derecho tenemos que ir a la notaría y registrarnos para tener el derecho de votar el día de las elecciones. Correcto. En el tema del estreno es exactamente lo mismo. Tenemos un, un, un padrón. No, no un padrón, sino tenemos una comunidad votante de 2.400 asociados aproximadamente ya y tenemos 2.000 tigres de oro casi. Aproximadamente. O sea, o sea estamos sería 4.500. 4.400. Sería el potencial universo el de poten votantes. De, de, de votantes. Entonces, nosotros abrimos el tema del empadronamiento. ya ¿Cuándo abrimos? Entonces, eh, de acuerdo a, a, a los requisitos, creo que la anterior semana fue que se, se empadrona. Aquel que quiera hacer uso de su derecho a votación, se iba, se, se registraba y. Ese señor está habilitado para ejercer su derecho a voto el día de la elección. ¿Hoy pueden todavía empadronarse no o ya venció, ya venció el término? ya venció el término porque esos documentos han sido transferidos la, al comité electoral. ¿Quiénes son los que organizan, llevan adelante y supervisan la elección? Perfecto. ¿Cuántos quedaron finalmente Entonces, habilitados? Quedaron como mil empadronados mil empadronados. que tienen derecho al, al, al voto el día sábado. Perfecto. Mil, mil. El, mil que están habilitados. Más o menos. ¿Cómo, ¿Cómo se gana la elección? ¿Con un voto sobre, sobre el segundo? ¿O bueno, tiene que obtener cierta mayoría, cierto porcentaje? Hay una normativa de que habla de los dos tercios. Ah, dos tercios. Dos tercios O sea, de los mil deberían por lo menos tener 660 votos. Si 670. se presentan los mil, pero si se presentan 600 es sobre los que se presentaron. Dos tercios de Exacto, la cantidad de votantes en este caso. no y Eso está bien claro, doctor. ¿Y qué pasa, qué pasa si no se llega a esos dos tercios? Tiene que haber una segunda vuelta. ¿En cuánto tiempo? Estábamos hablando de que podría ser en siete días. Querían hacerlo de forma inmediata, pero es algo imposible. No vamos a tener a todos los electores esperando la, Correcto. el momento de, la, de Correcto. la segunda vuelta. ¿Dónde va a ser la votación? ¿Dónde Bien. tiene que ir la gente? para los mil, Estas mil personas seguramente ya están anoticiadas, pero quizás sea bueno eh, que la gente, los que no van a participar directamente con su voto, se enteren. ¿Dónde se va a votar? Estamos planificando que sea en el complejo deportivo de Chumani. Bien. Ya estamos haciendo todos los ejercicios para garantizar la seguridad. El resguardo que corresponde, y estamos generando un solo punto de votación que es el, el complejo deportivo. O sea, ahí votarían las mil, personas. las mil personas. Hay un tiempo, digamos, determinado para la votación. ¿De qué hora a qué hora sería? Eso lo va a determinar el comité electoral, porque ellos son los que organizan. Nosotros, como club, entregamos la documentación, entregamos el padrón, y, y el comité electoral es el que organiza todo de acuerdo a mandato que dicta los estatutos de la federación. ¿Quién lo eligió al comité electoral? Eh, no. Ha sido elegido en la gestión de Don César Salinas. ¿ya? Se han modificado los estatutos tanto de Stronger como de la Federación en la gestión de Don César Salinas. Entonces, eh, bueno, yo tampoco puedo entender de que un comité electoral tenga tantas prerrogativas y de repente tenga tanto poder o suprapoderes, pero bueno, eso ha sido determinado. Entonces, ¿qué nos corresponde? Someternos a lo que está establecido y a lo que dicta la norma. Correcto. Eh, decía Ronald que en virtud de estos problemas, a estas cuestiones que ha tenido que estar aclarando, incendios que ha tenido que estar apagando, eh, pues ha descuidado un poco la campaña proselitista. Le, le ofrezco unos minutitos para que a esas mil personas que van a ir a votar este fin de semana, este sábado, allá en el complejo de Stronges, eh, lo hagan por usted. ¿Por qué deberían votar por Ronald Crespo? ¿Cuál ver, sería la, la propuesta? A ver, eh, gringo, a lo largo de este año y medio de gestión he podido determinar y establecer muchos temas que corresponden al, al Club de Stronger. Primero, tenemos una masa societaria que no, no se ha unido nunca y que debería unirse. Es importante que los strongistas estén unidos para conseguir los objetivos. Lo que se tiene que hacer es un poquito liberar la economía de los premios internacionales y generar una economía de, autosostenibil de autosostenibilidad que te dé estabilidad institucional. En este momento la economía del club de Stronger depende de los premios internacionales. Entonces, son, son objetivos que hay que generar para el engrandecimiento de la institución. Mejorar nuestra cantera de jugadores, de jugadores en promoción. ¿Cuál es el último jugador que ha sacado Stronger? Chumacero, hace cuántos años. Entonces, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Lo que tenemos que empezar es a, a dinamizar esa escuela y que empiece a, a producirnos jugadores. Pero muchos jugadores pasen, ¿cómo no va a haber jugadores en La Paz? Los yungas, el alto, la hollada. Lo que pasa es que se está trabajando mal, no se tiene un adecuado sistema de selección, de, de entrenamientos, no se, no, se, no se manejan las cosas como deben ser. Eso es en lo deportivo, en lo, en lo institucional. Tenemos que mejorar un poco las condiciones del complejo deportivo de Achumani. Tenemos que ir mejorando cada vez más no tenemos un lobby en la, en la institución, no tenemos que, tenemos que darle la jerarquía que tiene ese complejo deportivo de Achumane para sus asociados. Necesitamos un parque infantil, necesitamos mejorar las condiciones de los salones de eventos. Un salón de eventos que lo he recibido prácticamente derruido, en, de en escombros, hoy día lo hemos tenido que rearmar porque se han, se han hecho eh, ejercicios de, de ampliación donde no se contemplan ni baños ni cocina, donde tenemos pilares sobre losa, no están destacados a la tierra. Errores garrafales. Y no estoy, no estoy hablando por querer echar barro a nadie, puedo demostrarlo físicamente. Hemos hecho todos los... He traído profesionales a que vean a que dimensionen todo. Hay que mejorar, hay que arreglar, hay que, tenemos que tener la capacidad de empezar a trabajar por la institución y darle una estabilidad al socio, al, al tigre de oro, al simpatizante y que sig sigamos sintiendo el orgullo de ser estronguistas. De acuerdo, eh, se ha escuchado en diferentes oportunidades, sobre todo cuando no le va bien al equipo, ¿no es cierto? Que se vaya el técnico, que se vaya sí, tal prespo. jugador y que se vaya el presidente. Sí. Por supuesto, la gente se, se enoja y con legítimo derecho, porque el hincha quiere que el equipo gane, ¿no? Si después hay problemas, etcétera, un poco se disimula la cuestión. Sí. Quizás por eso también venga el recuerdo de la gestión de Sean Range que le dio el tri tricampeonato sí. al Club Stronges. Seguramente de ahí viene pues el romance y el idilio con él. Eh, digo. Eh, el Tigre viene saliendo su campeón ya muchas veces, ¿no? Si, si este campeonato más el Tigre no tiene el, el título, va a ser complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo sustentar una, una gestión? ¿Cómo hacer que, eh, de pronto, si X cantidad de personas de estos mil votan por Crespo presidente, eh, cinco mil o 10 mil corren fuera Crespo en el estadio, por ejemplo, ¿no? Qué complicado, ¿no? Ahí un poco entra a tallar el tema de la legitimidad y todo aquello. Sí. Eh, entre otras cosas, no es fácil ser presidente no. de una institución. Pero no, no, digo, no, no, no. Eh, ¿es consciente, Ronald Crespo, de, de esta situación? Sí, bueno. Ya la he vivido, ¿no? El 12 de diciembre del año pasado, cuando teníamos todas las posibilidades de ser campeones, salimos terceros. Y un estadio entero, con todos los hinchas que, inclusive, nosotros hemos trasladado de La Paz a Santa Cruz. Pucha, me botaron botellas, insultos y demás, así muy duro. Lo más fácil para mí era renunciar e irme, apagar la luz, cerrar la puerta, renuncio y me voy. ¿Y por qué no lo hizo? Por responsabilidad institucional, porque soy estronguista. ¿Cómo puedo dejar a mi institución sin representación legal? Ni, en, en, en, la Federación Boliviana de Fútbol no reconocía la firma de nadie, ...porque no tenía vicepresidentes para hacer prelación y tenía solamente un secretario general. ¿Quién iba a firmar contratos? ¿Quién iba a hacer las representaciones a los juicios? Entonces ese día, el, o sea, perdimos el título en Santa Al día siguiente me quedé en Santa Cruz haciendo una auditoría personal y dije, no, retorno. Había con, pensado en algún momento con, no, retornar a la consci, base, no, no retornar no, No retornar al tigre. No, renunciar. Pero consciente de lo que se nos venía, hice una apuesta histórica que nunca más se la va a volver a ver. Aposté sin tener efectivo, sin tener plata, como me decían, y es casi, ¿ya? Sin tener un peso, armamos un plantel competitivo. Y fuimos a recuperar lo que habíamos perdido en aquel partido donde todos los Strongistas hemos llorado. Y hemos recuperado la economía. Economía que en, esta, en estos seis meses hemos podido llevarla, traerla al Club de Stronger. Hemos pagado deudas, estamos arreglando temas, estamos arreglando juicios, estamos arreglando todo. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el tema? Tener un equipo... Realmente de primer nivel, que hoy día lo estamos viendo en cancha. Tenemos jugadores todos de primer nivel. No hemos traído refuerzos de tercera ni de cuarta. Hemos traído refuerzos de primer nivel y hemos apostado lanzarnos del trampolín a la piscina sin saber si tenía o no tenía agua. Yo estaba consciente del, de la apuesta que estaba haciendo. Tal vez no lo manifestaba para no atemorizar a la perso las personas que me acompañaban. Pero si me iba mal, yo no tenía que cambiar de, que, tenía que cambiar de país y me la jugué de acuerdo si eventualmente Ronald Crespo dejara de perdiera las elecciones frente al señor Montes ¿no es cierto? o no llegara por alguna circunstancia a la presidencia ¿cómo dejaría la institución en este momento? ¿cómo está el tigre en este momento en términos económicos financieros bueno, del plantel? estaba estaba mal ahora está mejor no hemos solucionado todavía todos los problemas. Tenemos 18 juicios en curso. ¿Juicios de qué tipo? Tenemos juicios laborales, tenemos juicios sus tributarios, tenemos juicios de AFPs. Bueno, hay una salta de juicios que, que a lo largo de la historia del club se ha, ido, se ha ido generando. Esta semana he tenido que pagar un juicio laboral donde tenía mandamiento de apremios y no pagaba, no ¿Y estaba, ya estaba viendo el sol a cuadros. Y después hemos pagado varios juicios en, en este año y medio. Son cerca de nueve juicios que hemos tenido que solucionar. De acuerdo. Nueve, diez juicios. Entonces, hemos ido sorteando y solucionando cada uno de ellos. Eh, en, el, en el tema, por ejemplo, de, de impositivo, estamos con planes de pago que estamos cumpliendo a cabalidad. Eso viene desde hace muchos años atrás. El plan de pago es muy grande. Ya tenemos un juicio de la caja, de la caja por, por deudas pendientes de años anteriores. Tenemos otro juicio de Intel que nos está atormentando, que eso viene de más de 15 años atrás. Entonces, es una... ¿Qué te puedo decir? Una sarta de, de problemas que hay que ir solucionando poco a poco. En términos patrimoniales. Estamos dejando en este En temas patrimoniales, por lo menos hasta lo que yo sé, no se le debe nada a nadie. No se tiene hipotecado nada. Todo está en orden. Tenemos la Colón sin ningún problema. Tenemos la la Frías, es que no tiene problema, y tenemos los plenos de Achumani, que los plenos de Achumani, por ejemplo, la, la, el último avalúo que se realizó, se realizó hace más de 14 años atrás, ese patrimonio hoy día se multiplica en la actualidad. Entonces hay muchas cosas por hacer, pero eh, al, al, concretamente a lo que tú me decías, creo que se está dejando, en la eventualidad de que yo pierda, se está dejando una institución, no sé si con la, el suficiente dinero para llegar hasta noviembre, pero se está dejando con, con una economía más saneada. Estamos dejando todos los procesos, lo que no habías recibido, estamos dejando totalmente manejados, estamos con una... Con una ¿Qué se llama esto? Eh, ¿Jurídica? Bueno, no, con los, todos los expedientes, dónde están, quién los lleva, en qué proceso está... Entonces, como para que se, se siente la persona y empiece a manejar... La casa la casa está en orden diría Estamos usted? ordenando. Falta mucho. Falta mucho. Falta acuerdo. mucho. Una institución de esta envergadura no tiene un sistema adecuado de administración y contabilidad, que eso es básico. De acuerdo. Y eso es algo importante que se de tiene acuerdo. que hacer en la siguiente gestión. Ronald decía, eh, si eventualmente no llego a ser presidente, está garantizado el tema del de mantenimiento de la plantilla y todo esto sí. hasta noviembre. Y si Ronald gana, igual está hasta noviembre. ¿Qué va a pasar después de noviembre? ¿De dónde va a sacar platita para, para hay que, afrontar? Hay que generar la plata. Como me la he generado, eh, querido gringo, cuando yo asumo en, en febrero del 2021, cierto, yo tenía 3 millones. Eso fue lo que le dejó la es señora dejó. Salinas, ¿no? La viuda de Salinas. Pero tenía que pagar salarios. 280 mil dólares la planilla. Por 10 meses... 2.800.000, tenía que pagar el premio al equipo, el premio al técnico, eso me representaba casi un millón. No tenía público, he jugado a Boca, Santos, sin público. Había que viajar, había que hacer chartes, había que hacer un montón de gastos. Hemos ido generando plata. ¿Se puede decir cómo, dónde? No, o, es o, que o es, o bueno, es un teníamos tema. una cartera en Mora importante del complejo. Bien. Hemos empezado a recuperar ese dinero. He cortado dos cosas fundamentales, gringo. A ver. Primero, cero entradas de cortesía. No tengo entradas de cortesía. ¿Antes cuántas habían, por Uf, ejemplo? En su ni, momento. Ni, ni quiero saber. Hasta cu Ah, no, no, no. Ni porque... quiero saber. Pero me daba vergüenza que en la puerta del estadio se esté comercializando entradas de cortesía. De acuerdo. Ya, he cortado totalmente las entradas de cortesía. En la venta de los certificados de participación. 31 meses de gracia, sin pago de cuotas de mantenimiento. Comprabas tu certificado y tenías tres, tres años que no tenías que pagar el mantenimiento que se, que se tiene que pagar regularmente. Eso se cortó. Se cortó totalmente. Y te aseguro que uno de los meses del año pasado ha sido el mes que más se ha vendido, vendido históricamente CDPs. He logrado vender casi 160 mil dólares. Entonces la economía le he tenido que encontrar. Le he tenido que solucionar. Correcto. He tenido que ser ingenioso para encontrar esa, esa platita y, y cubrir las deudas que había. Yo no soy millonario, me lo han dicho ¿También? Yesca. Soy Yesca. Acá, en su medio, me lo han dicho varias veces. ¿Pero es usted Yesca o no? Bueno, deben ser. Pero si soy, si tengo, es para mí, no para regalarlo. Y no le voy a decir, eh, gringo, que yo he dejado una tonelada de plata en el Stronger. No, señor. He dejado algo. Lo que, lo, que, lo que he hecho en el strong es saber administrar. Y me he manejado año y medio de esa manera. De acuerdo. Eh, tengo una buena y una mala para darle. ¿Cuál? Usted diga, ¿cuál quiere primero? Vamos por lo suave, la mala. ¿La mala? Claro juegan con el Always, ah, sí, eso es. mañana. O sea que ahí puede haber problemas, ¿no? Cuidado su base electoral, se resienta. no Simplemente, no, es una broma, lo estoy diciendo en broma. Usted lo sabe. La buena es que con Bolívar recién juegan el domingo, el domingo. ¿no? Porque si jugaban, por ejemplo, el viernes con Bolívar, ahí sí, obviamente, hubiera sido un poco más complicado. Estoy haciendo una broma no, simplemente, eh, molestándolo un poco al hincha del tigre. Eh, Ronald, eh, el, el equipo está, está adquiriendo un perfil interesante. Hemos visto... El más reciente partido eh, que golearon, ¿no es cierto? Se, se desempeña bien el equipo. Tiene un técnico que tiene otra, otra lógica, parece más ataque, no es tan mezquino como lo era Cristian Díaz, ¿no? Esa es por lo menos una primera impresión que nos ha dejado Viallo, que es un delantero, por cierto, entre otras cosas. Eh, a ver, vamos a ver cómo les va, ¿no? Estos dos partidos van a ser sin duda importantes para, para el futuro del Tigre. Sí, son dos partidos realmente importantísimos. Eh, aquí es donde debo, debo exhortar como presidente actual. ...a la unidad del Strongista, porque ese equipo necesita el aliento de toda su hinchada. Ya basta de la guerra sucia, que las, los tecleadores, que él fuera Crespo, que él muera Crespo, que viva Fulano. Así no se nutre el fútbol. El fútbol se nutre apoyando el plantel, apoyando a, tu, a, la, a la escuadra que lleva tu camiseta. Y creo que, este como bien lo has dicho tú, gringo tenemos Always, tenemos el Clásico... Es el momento de unirse, es el momento de respaldar, es el momento de decir, bueno, vamos, el sábado hay elecciones. Si gano yo, bien, si no gano, también. Si gana Héctor, hay que apoyarlo a Héctor. Pero todos unidos, esto no es un no es un mitín político, esto es un club donde todos debemos apoyar al que sea ganador y, y, y apoyarlo en todas las decisiones que vaya a asumir. Por, particularmente creo que esa es mi idea. Es importante apoyar a quien sea ganador, me guste, no me guste, no, no importa. Ganó las elecciones, hay que respetar las elecciones. De acuerdo. Muy bien, Ronald. Eh, no puedo dejarte ir sin hacerte una pregunta. Eh, hablan de las divisiones menores, etc. ¿Por qué el Tigre no apoya a la Copa Evo? ¿Qué, ¿Cuál fue la, el razonamiento para decidir eso? Bueno, en realidad, eh, querido gringo, estamos yendo a la Copa Evo. No ah, va a participar si, el sí, claro que sí ah, esta es una lo novela, que ¿no? sucede lo que sucede gringo es de que de alguna manera también hemos recibido muchas críticas con respecto a él pero también en estos días he recibido una carta firmada por los jugadores que me piden participar de la copa por qué Porque es una posibilidad y es una alternativa de poder eh, jugar con equipos internacionales de poderse mostrar no es un tema político no, para nada. Es pues que la gente lo, lo, ya, lo está, ya lo está asumiendo como un tema es político. Que, es que Ronald, si va a ser político claro. que participe el Stronges en la Copa Evo, también va a ser político que Evo les haya permitido tener la iluminación que tienen en Achumani. Sí, pero tenemos ¿No? que reclamar, no nos ha puesto LED. Ah, bueno, pues eso, eso, eso, eso reclamenlo no, no, allá, pues lo van a encontrar seguramente Cuando viajen con el equipo allá sí. se lo plantearán, se lo recordarán no, Pero es digo, correcto. es decir, eh, el compromiso con el deporte Yo creo que evidentemente hay lecturas políticas ah. Hay quienes ven eso como pecaminoso He leído algún Twitter, etcétera, de sí. gente que se ha sentido casi hasta ofendida con el tema Pero claro, quedaron, guardaron un silencio sepulcral cuando Evo Morales iba y les permitía jugar de noche Por ejemplo, en un escenario tan interesante y lindo como es el de Achumani Celebramos mucho entonces, confirmado entonces Sí, sí, con su hemos confirmado. La Copa Evo. Evo. Qué bueno. Y te digo, querido gringo, en algún momento veía los, los agravios, los insultos, los, los comentarios y, y, y dubité. Pero ante el, ante el pedido de los jugadores, del cuerpo técnico, de muchos chicos que querían participar, aprobamos la participación y estaremos presentes en la Copa Evo. Muy bien, excelente. Bueno, Ronald, la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos, que vaya todo bien. Nos va a encantar en el futuro poder volver a encontrarnos. Ojalá para hablar de, de un campeonato del Tigre, que es lo que la gente está por ahora reclamando, demandando. Yo considero que si eventualmente Ronald tiene la posibilidad de continuar en la presidencia y gana el campeonato de esta clausura, seguramente va a haber crespo, <coughs> crespo para el rato, ¿no? Me imagino, no sé. Y si, y si no ganó las elecciones, te voy a venir a visitar como, ah, como, como calixtinos, amigos. Será una maravilla. Siempre será un, nos será vamos un a empezar a tomar un cafecito. Será un placer, ¿Eh? será un placer. No. Eh, arrugaste con lo de la apuesta, pero no, no importa, no, no. Lo, lo dejamos ahí. Ya eh, te un mumu. Un Mumú. ¿Sí? Eh, ¿Qué sería el equivalente del mumú ahora en estos tiempos? Un subus. Un sugus. Un sugus. ¿Ya? Vamos un al Sugus. sugus. Bien. ¿Ya? El eh... miércoles tenemos una cita de honor. Sí. Con, sugus con sugus mediante. Exactamente. Bien. Una cajita de sugos. Una cajita de subos. Eso me parece o banda. bien. O banda. No, no, no. No, no el eso es no. histórico. Es de, sí. <risa> es de nuestra época. Es de nuestra <risa> época. El sugus, el tatín. Esa era nuestra época, sí, gringo. Hermosa época, hermosa época. Agradecerle al doctor Daniel Terrazas, que estuvo calladito, escuchando, Venga, eh, está, a, asesorando. No, Buenísimo. Eh, hemos tratado de privilegiar, sí. la verdad, un poco el tema de la, del otro, ¿no? la faceta más deportiva, la administrativa, etc. Solo, solo, sí, solo si sí, me sí, permites un, sí. un comentario, gringo, este, mandar eh, un mensaje a nuestros asociados, a nuestros hinchas, que somos respetuosos de la norma, que estamos cumpliendo a cabalidad lo que dicen nuestros estatutos, estamos cumpliendo a cabalidad lo que dice el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol y un mensaje de unidad, que el sábado sea una fiesta democrática. La forma de elegir a sus autoridades en todas las partes del mundo es a través del sufragio. Entonces nosotros apostamos a la legalidad apostamos al respeto a la norma, ya hay una convocatoria hace un año y bueno, que se quede tranquila toda la hinchada, toda la masa societaria del Club Stronger, que va a tener eh, unas elecciones amparadas en la norma. Sobre que así eso. sea, que así sea, doctor, doctor Daniel Terrazas y Ronald Crespo, el presidente del Tigre. Eh, Está, está, está la cosa ahí, ¿sí? Gracias que lo he llegado. Subus, a ver, jueves. estoy pensando. Subus, cuadraditos o los esos confititos. Los confititos Los confititos. No, no, no, no los en papelitos, los cuadrados, claro, los papelito, como el mumu. Los con, con ah, papelitos. Esos. Bien, muy bien. Vamos a ver cómo nos va en la vida, ¿sí? Si no. eh, está claro, ¿no es cierto? Quedó claro. Gana okay. el tigre y será un honor, un placer entregarte la cajita de Subus. Gana el Lord Weiss, espero Yo para vengo, ti represente lo mismo. Eh, vengo ¿sí? a que no te enojes, no te molestes. No, no, no. no y si te molestas, no hay problema. Y si no me traes los sugos, tampoco hay problema, la verdad, no me voy a enojar. Sí no me voy a resentir. Bueno, entonces un sugus te traigo con una aspirina para mí. Una buena alternativa. Bien, hemos compartido hasta acá con el actual presidente del Club Stronges, que este sábado va por eh, su continuidad. Eh, votan los Stronguistas, aproximadamente mil socios que han quedado habilitados en el padrón, podrán hacerlo en Achumani, todavía no está confirmado el horario, me imagino que será tempranito, tipo ocho y media, nueve, ¿no es cierto?, calculo yo, y se extenderá, calculo yo, también unas ocho o diez horas. Habrá que horas. ver el estatuto, no seguramente está plenamente identificado aquello, no es un tema de Ronald, obviamente, porque es del comité electoral. Vayan, participen, que sea una fiesta democrática, una fiesta limpia, de la cual emerja una conducción que permita que el tigre eh, ande por el buen camino. Y el equipo, obviamente, que este miércoles no le vaya tan bien, que quizás le vaya un poquito mejor el fin de semana. ¿sí? Es, es el sincero deseo de un worldwide redista. ¿Qué le vamos a hacer? Es así la vida.